¿Esas típicas de Londres? Sí, Londres. Sí. ¿Qué plantas tienen? ¿Tres? Porque hay sí. una abajo. Muy normal. Es <risa> ah, sí, infinito. ¿Sabes cómo en no un juego, ¿sabes? Que hacen una casa y luego hacen pop pop puedes pegarse. Mira que es. Sí. Típico Parece que está muy de moda los... Eh, estos gorritos. <laughs> sí. Eso, voy por Barcelona y no sé qué, a lo mejor me pegan. Mira, sí. sí. Menos, dios, la, la Hope oh, sí. for the homeless, todo rato. ¿Pero eso es porque es Navidad o qué? Porque es que en Londres había un montón de, de sitios. un supermercado te compra un montón un bombons. Y, y había un ¿Eso es de algún juego o qué? es la plaza principal que Ah, vamos acá. es necesario que escuchen todos los comentarios. Esta imponente imagen para aquellos visitantes romanos. ¿Hay algún actor que, que se ha trocado en una tumba? ¿Esto está mal? se ve que eran chuletas para las exámenes. ¿Dónde iba a matar a alguien? Dijeron de musgo hay cosas. Ya tenemos una especie de WhatsApp, mensaje a los dioses. ¿Me salen burbujitas ¿Eh? no, no, no. <muchas> Hay una monedica. Uy, el agua está calentica, eh. ¿Todo esto que se puede rescatar? el ¿Bankia? ¿O la caixa? Sí, déjenme que todo el no sé. con todo dinero que hay aquí? Esto es lo de humor amarillo, ¿sabes? Corren por allá y hay hamburguesas que son que son falsas, como allá. Y entonces caen ¡pum! y se ponen una hostia y Y el que llega ahí pues pasa a la siguiente fase. Agua de los baños. ¿Está caliente? Ah, sí, sí. Esto cura el cáncer, ¿eh? Y el sida también. Es gratis, así que lo voy a beber. Bueno, aquí estamos en un restaurante japonés, hay japonés e italiano, marca Peuillot, solo se ven las luces. Bueno, decías que esto era el primer puente de suspensión del mundo. Uh -huh. A ver, de Clifton Suspension Bridge. 408 metros. Van a comenzar el 1831. de completion en 1864. 33 o sea, años me start. O si sea, van a comenzar a lo construir, van quedar <laughs> bueno, va, lo <laughs> a quedar sin pasta. Bueno, mueve, vamos a ver Joder. Y al cada 30 años lo van acabar. Joder. <laughs> Y aquí, ahora me em pienso que está una mica tapado por aquí, y había mucha gente que se desde aquí. Ah, qué guay. Pues... No sé, Hemos andado un metro, y así es, por dormir y ya está. Pues... Eh... Sí. claro, eh? Sí. Estos es son Manhattan. Es porta Ah, enfriar la copa. ¿Qué es lo Cosas. Y bueno, ¿estás confeccionado en la época? De typical English. Sí, típica inglesa, exacto. This is the, I, I digo, esta es la. Ahí digo, estas <laughs> las típicas inglesas. Exacto. Un sábado. University of Bristol. Este es el memorial. Es que se me decían, se me decían los sujetados y no se van a caer. Ya. Yeah. Porque ya mantienen. Eh, dos puntas equilibrio. de equilibrio demasiado cuatro potes para mantener el equilibrio sí. es como sí. un coche es imposible sí, que dos caiga en cara en ahora en yeah. yeah. yeah. yeah. el well. tropezado mira mira Typical English. no sabemos muy bien por qué pero bueno <ríe> y una tía me está <ríe> mirando porque me graba el mismo. Yeah. La gente me mira. ¿Por qué hablo solo? ¿Ese es el sitio pija que hemos ido? Sí, sí, sí. Mira, le he pedido un Manhattan que estaba malísimo. Era voz capuro. <ríe> o me he grabado, a me he Era donde quería Era donde fresar. 7 pavos. Ya ves. Muy caro. Muy sí, sí. caro. Pero bueno, ¿qué importa tu La Ahora que hay que ir y ya está. Ahí, ahí. Pues la cultura inglesa bien aprendida. Sí, sí. sí. Ah, vamos a tiempo? dar una vuelta por afuera. Tengo la coche ya. Oh. Ahí, ahí. ¿Ves típica el inglés? cruzar la calle cuando está pasando un coche, lo normal aquí Están muy locos, muy locos Ostia, mirad, hasta esta boca Hay un alien Si ponerlo en un... ponerlo en un Es bueno, es un... Es igual, yo creo que el dispositivo es como una varita mágica Sí, es como un, marido, como un mando universal por varias cosas, por forma de y más... es como te en un dispositivo que te lo sí. cosa. 1.200, madre Dios. 250. ¿Y esa donde lo guardas en tu casa? Cuando <risa> no bueno, puerta, Mira, lo normal, salir de fiesta y ponerse en una tienda de frikis aquí a mirar a las 3 de la madrugada es lo mismo normal, hombre por aquí no pasa nada Aquí hay algunos borrachos ninguno vomitando que es lo raro pero bueno porque son gente normal como son, nosotros. Sí. tienen tienen sí, que sabe, sabe el límite sí, no, sabe ningún... llegar al límite hay un chaval que está muy mal un tío medio borracho y los pones que quieren ver la identidad del tío, madre de ellos inglés <risa> <Gente fruta. risa> Cop, sí, espera, espera, no lo emites todavía, <risa> a ver si, si eres de aquí, bueno, vale. ¿Pero vamos ya? Sí, pero he de pagar. Ah, primero hay que pagar. Sí, por suerte para pagar antes. Ah, vale. Debería ser pagar. Cuando sales? En busca de las máquinas perdidas. ¿Pero no es ir con el coche a la salida y allá, allá algún sitio. ¿Sabes? No, no, no Este, sí. tío, los ingresos son muy raros, ¿eh? No. Sí. Es que los ingleses son tan raros que no se entiende ya Una cosa que me mola de, de las discotecas de aquí, que es que te ponen el número, el número de guardarropas, te lo dan en el papel y te dan esto. Bueno, claro, se si va borracho, el papel puede irse a la mierda. ¿Cómo me a mí? Un ayudas que voy a esperar que te dón Cosas que, que dices, mola, ¿sabes? De, de, de, hay, hay cosas de aquí. Sí, cosas que no. Hay cosas que dicen que estás mal de la cabeza y hay otras que dicen sí, tiene que estar, mola. Cuando arriba la roca bajamos las escalas y otra la roca no está pura, hay unas tías disfrazadas. De... Hostia, sí, de hemos, de... hemos llegado, <risa> yo he hecho un vídeo, un grupo, un grupo de tías y tíos disfrazados de, de Mario, Luigi, eh, mujer, maravilla, eh, bueno, sí, un pitufo, sí. una pitufa. Sí. hemos estado ahí en nuestra esquina preferida de la roca y... Había mucha gente animada Sí, sí, sí Y en general, bueno, sí, buen rollo y tal Por cierto, las cobatas de Inglaterra, mucho, bueno, mucho mejores Porque no van tan cargados Está bien proporcionado, joder Que en, que en Barcelona te tomas uno eh, Suicidarte con esa mierda Y la copa no es tan grande y, y no se te calienta Más barato porque es menos también Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces estaba yo hacia adelante Luego él, me he girado y he visto que se metía la tía, bueno, he seguido y, y otra vez he dicho, ¿eh? digo, ¿qué? ¿Me está siguiendo o qué? En inglés. Digo, you me? O... No lo he entendido, pero bueno. Y otra vez, llegó ya casi la barra y la tía otra vez. Y entonces, voy a pedir, Perdón. Bueno, vas a mano y luego nos ¿qué? Y me que ¿qué? quieres? Bueno, en castellano me que dicho. Me has si quieres tomar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y <coughs> la, la tia, <coughs> Somos españoles enseñando? Es que se ha quedado con una Pero cara Portaban unas tres semanas aquí y se ve que hubo español, españoles que es extraño porque hubiese sí. no en este Pero buenísimo, la cara que ha puesto la cara que a veces he puesto yo cuando de repente un tío me ha habla, me habla en español porque me ha reconocido vale, vale. Se ha quedado flipando Y tal, claro, porque se creía que llora Inglés. Que llora chis. Es que me pasa. Si es que tengo la ya, Llevo tres días Mientras un tío me ha tirado una copa, me parece. O me ha tirado mi propia copa a mí. Una mierda, vamos. Porque hoy me han tirado como tres copas encima. En fin. Eso sí, solo me han pisado una vez. Genial. Bueno, pero un pisotón. Una tía que... que, que pesaba 80 kilos. ¡Madre de Dios! En el toldeo gordo. Encima de la uña que me había jodido hace... 8 años. Me tuve que estar de, de nuevo. ¿Ah, sí? Sí. No, estoy metiendo contenido extra. Esto para Blu-ray. <risa> y no en general bien. Bueno, que yo quiero volver a Bristol. Ah, sí, sí, sí. sí. Eso está bien. No, y la tía dice, pues sí, pues 20, 20 y no sé qué. Hay una tía que estaba en un sitio pelada de frío esperando a su novio. Y unos tíos en un coche diciendo, eh, déjame la chaqueta para que venga. Y la tía, no, no, no. no". Y te encuentras gente con traje, gente vestido de Papá Noel, con jerseys, una cosa. No sé. De... Gente, formado? de todo. Sí, sí. Aquí la gente se vuelve loca ¿eh? en Navidad. Mola un montón más. La gente va disfrazada de Pikachu, de pingüino. Y yo voy así. Y soy normal. Bueno.